Relaciones numéricas utilizando el método Singapur. Las relaciones numéricas nos muestran la concordancia o correspondencia que existe entre tres números. En el círculo más grande colocamos el total. Ahora verás cómo se... Observa un ejemplo. 8 más algo me da 14. Mostramos nuestros círculos para relación numérica. 14 lo colocamos en el círculo, puesto que es el total. 8 es el número con el que sí contamos. Ponemos un signo de interrogación para representar incógnita, es decir, el número que estamos buscando. 8 más algo me da 14. 6, por lo tanto el enunciado es 8 más 6 igual a 14. Observa otro ejemplo. 3 más algo es igual a 10. Mostramos nuestros círculos de relación numérica. 10 lo colocamos en el centro, puesto que es nuestro total. 3 lo colocamos en uno de los círculos pequeños y mostramos cuál es nuestra incógnita utilizando el signo de interrogación. 3 más algo me da 10. 7. Por lo tanto, la oración queda 3. Más 7 es igual a 10. Otro ejemplo. Algo más 10 es igual a 15. Observa que el orden de la operación cambió. Pongo mis círculos de relación numérica. 15 va en el círculo grande puesto que es el total. En este caso, el círculo de arriba es mi incógnita, ya que es el primer número de la oración numérica. Y 10 es el número con el que sí contamos. Algo más 10 me da 15. 5. Por lo tanto, el resultado es 5 más 10 igual 15. Uno más. Algo más 5 igual a 9. Coloco mis círculos de relación numérica. 9 lo coloco en el total... En la parte del círculo de arriba pongo un signo de interrogación porque es mi incógnita. Y el 5 es el número con el que sí contamos. Algo más 5 igual a 9. 4 más 5 igual a 9.